Un muchacho allá en la Sánchez le dio un muchacho haitiano que... Nosotros estamos ayudando a dos minutos pero... Ellos vienen dije, y dicen ¿Y por qué ustedes están mirando a mí así? Que le pade un sino así o que le pade todo, nada más eso ¿Cuántos sí. disparos le hizo? Le dio dos dos tiros y un par de galletas para atrás ¿Un dominicano? Sí, un dominicano para la Sánchez y me está llamando rojo ¿Por qué lo hizo? Para no no tiene nada con ellos, Solo nosotros sentados jugando todo, porque, porque hoy de, de luego nosotros no, nosotros no podemos salir a trabajar. ¿Ustedes lo conocen? Sí. venía aquí jugando, hablando, pero él no, no solo dijo nada, Decimando. él menos con alma y se lo dio un tiro, ellos con nada. Problemas. ¿Tenían, problemas? ¿Tenían problemas? No. no. Eso no es firme para casa, esos eso, niños, la chiquita, no firme aquí. Eso primero aquí, eso primo a preguntar aquí. Eso talón. ¿Cómo que le llaman? ¿Cuál es el nombre? El esposo mío, Patricio. Patricio. ¿Pero Patricio. ¿Qué, prov qué provocó la discusión? ¿Eh? ¿Qué provocó la discusión? Pero él no tiene nada con de ese hombre. Timo. Solo venía está hablando la El hombre estaba fumando para allá en la casa. Ajá. Entonces venía con la gente, con el hombre que estaba jugando el dominio. Y venía hablando de palato. Pero el esposo mío no dije nada. Solo venía con el alma, se lo dio un tiro. O sea, tu esposo está jugando el dominio. Sí. En el momento del tiro. Sí. Entonces. ¿Esa persona quién es? ¿Usted la yo lo conoce? Pero, yo la conozco ¿Pero ¿Okay? quién de es de él? O sea, ¿por qué le, le, le porque se de propinó de el mío. disparo? Eso es de vecina, de vecina aquí. ¿no? ¿Quién es esa persona? Vecino, ah, ¿De persona? ¿De, de vecino los dos? Esa de los no es dos. Sí, ¿sí? sí. ¿Vos sí. han, han no tenido no. algún inconveniente anterior? No. no. ¿No? ¿Y por qué usted entiende, usted cree más o menos que él le propinó? Yo estaba aquí. ¿Aquí a dónde? De la casa. ¿A dónde estaba jugando? Yo estaba aquí. Ok, pero la pregunta es... ¿Te entiende? por qué la persona le, no, le dijo? Porque estaba fumando, vaya, eh, tiene un viejo que tiene un hijo que está fumando. El ¿Fumando? viejo dice: No, no, no, el, el La mamá del hombre que venía dice: No, mucho, el hijo mío ¿él, no puede no fumar. Que, el otro ¿tú? se venía así, mirando a, a la gente que está jugando dominó. Y mirando a esposo mío. Me decía: ¿Qué está mirando? Todavía que no responde nada. Y venía a buscar un alma y se lo dio un tío. ¿Cómo se llama esa persona que hizo el disparo? Yo no él? sé el nombre, no pero nombre. yo lo conocía. ¿En qué sector fue lo sucedido? Es un mismo vecino. De vecino.